¿Aceptas a Marco Serrano como tu legítimo esposo? Sí, acepto. Marco, ¿aceptas a Dolores como tu legítima esposa? Sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué se aceptó? Pero dudaste. Pero, du pero dudaste. ¿Dudaste? Dudé, dudó, pero le estoy diciendo que sí me quiero casar, no, que sí me quiero casar, no, que sí me quiero casar Pero no está seguro, y no planeo casarlo, cerciorarme de que van a estar juntos hasta que se mueran la iglesia católica ya ha soportado demasiados divorcios, y recuerden, si hay divorcio, no hay reembolso ¿Dónde se conocieron? Por el Face El Face, en el Face ¿Qué pasó con el cafecito, el heladito, la cartita de amor, la declaración con serenata? Pero no